Animación de objetos con Active Presenter. Ingresamos al programa. En este caso yo tengo la versión 8 instalada, pero ustedes pueden tener la 7.5, es igual. Elegimos una diapositiva en blanco. Cambiamos el diseño de nuestra diapositiva para que no tenga nada, que sea una diapositiva totalmente blanca. Vamos a ir al menú insertar o anotación, en el caso de la versión anterior, y buscamos video de archivo. Buscamos un video que tengamos descargado en nuestra computadora. En este caso, el de los colores. Vamos a insertar una imagen sobre ese video. Nos vamos a mover dentro de la línea de tiempo y vamos a ubicar el cursor justo donde necesitamos insertar la imagen. tenemos el cursor justo en ese momento. De nuevo vamos a buscar Dentro del menú Insertar o Anotación, vamos a insertar una imagen. Vamos a redimensionarla y a ubicarla. Ahora vamos a determinar la duración de esa imagen dentro de nuestro video. Podemos acortarla en la línea de tiempo y también podemos elegir exactamente cuántos segundos necesitamos que dure. Vamos a achicarlo un poquito y ahora manualmente podemos elegir cuánto tiempo va a durar esa imagen. Cambiamos los segundos. Volvemos a nuestra línea de tiempo y chequeamos que esté bien la duración. Detenemos el cursor y achicamos nuevamente la imagen para ajustarla en el tiempo. Así lo vamos a hacer con todas las imágenes que necesitemos insertar en nuestro video. Ahora vamos a insertar la siguiente imagen, que corresponde al color azul, de la misma manera que hicimos con el rojo. Achicamos, ubicamos y especificamos la duración de la imagen. manualmente o agregando la duración en cuanto a la cantidad de segundos que dura esa imagen volvemos a la línea de tiempo y chequeamos la duración exacta de la imagen así lo haríamos con todas las imágenes que en este caso el video necesita ahora vamos a buscar donde necesitamos que esa imagen esté animada que se mueva por la pantalla Vamos a insertar la imagen de la manzana, que es la que se va a mover por la pantalla. La achicamos, la ubicamos y ahora vamos a insertarle una animación. Ajustamos la oración de la imagen y vamos a ir al menú animaciones, añadir animación, trayectoria personalizada. Dibujamos la trayectoria y detenemos con el botón derecho del mouse. Vamos a probarla. podemos mover el cursor por la línea de tiempo ajustamos el tiempo siempre es conveniente ir guardando el proyecto de video Vamos a guardar como y le ponemos un nombre. Cuando finalizamos todo nuestro video, lo vamos a exportar como video. Recordamos que si tiene audio tenemos que tildar. En este caso no tiene. Va a estar el nombre y lo ponemos a exportar. Tarda unos segundos hasta que termina de exportar ese video. Les recordamos que el programa genera una carpeta en mis documentos donde va guardando todos los archivos ahí. Se llama Active Presenter, dentro de la carpeta mis documentos. Una vez finalizado nos pregunta si queremos visualizarlo, les podemos decir que sí. Y ahí está el video finalizado. Veamos cómo quedó. Faltan los demás colores, por supuesto. Así quedaría la animación de nuestro objeto. Dentro de la carpeta Documentos está la carpeta Active Presenter y todas las carpetas con todos nuestros trabajos. En este caso colores y dentro de la carpeta de video, el video exportado. Más abajo van a encontrar con el icono del Active Presenter, el proyecto de video para poder continuar editándolo.